Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal y bueno, bueno, bueno, tenemos noticias muy muy frescas porque os tengo que decir varias cosas que, bueno, a ver eh, puede ser que te gusten y puede ser que no, eso yo ya no lo sé eh, pero bueno, en primer lugar te tengo que decir que no te vas a hacer rico ya lo siento en segundo lugar, sobre todo al principio vas a perder dinero el camino, eso tengo claro los que ya lleváis más, más tiempo estoy seguro de que sabéis de que os habéis arrepentido alguna vez vamos a cometer muchísimos errores en este mercado, bueno en este y en cualquiera, vale todos vamos a cometer errores, eso es seguro te vas a encabronar porque te vas a encabronar tu pareja te va a dar sopas con ondas como norma general, hay excepciones. Pero todo tiene solución. Hasta, hasta los cuñados toca pelotas, tienen solución. ¿Cuál es la solución? Pues como norma general, primero adquirir conocimiento y adquirir experiencia. La experiencia la estáis adquiriendo, tiene dos opciones, o a base de palos o con conocimiento. Con conocimiento, formándote. Tan sencillo como eso. Fórmate e infórmate. Yo lo digo siempre. Fórmate con quien quieras, con quien te sientas a gusto, con quien la cosa vaya bien. Y os vuelvo a decir algo que. He dicho alguna vez, ¿vale? Eh, cuando llegan estas épocas de crisis Se retrae la economía. ¿Qué hacen lo primero que hacen las empresas como norma general? Es. Oye, esa revista en la que salimos por ahí. Córtalo, que uf, no es tan la cosa como para tirar cohetes. La publicidad esa del periódico y tal, los banners de las páginas web, eh, córtalos, que no tal, y la publicidad de Google empieza a recortar, que no da para abasto. Es decir, todo lo contrario de lo que tienen que hacer. Por eso, la mayoría siguen siendo pequeñas y medianas empresas, sobre todo pequeñas. Cuando eres pequeño cometes ese error y es algo que es muy normal. Con la formación en este en este mundo pasa exactamente igual. Cuando las cosas vienen mal dadas dices, bueno, ya me formaré cuando gane dinero. Pero eso lo he visto en tiempo de balanza y en de no balanza. Cuando estás ganando dinero, porque no te preocupa, y cuando está la cosa mal, porque dices, para qué me voy a gastar el dinero si la cosa está mal. Error. Ahora es el mejor momento, el mejor, para poder formarte. ¿Por qué? Porque acabas de meterte un castañazo. Te acabas de meter un bofetón, la mayoría. Y es el momento, primero, de solucionarlo, y segundo, de que no te vuelva a pasar. Tercero y más importante, que cuando el mercado tire para arriba, sepas cómo y de qué manera puedes exprimirlo como un limón. Y esto es una realidad a mí me da igual, sinceramente me da igual eh, y os lo digo de verdad eh, porque no vivo de eso que hagas un curso conmigo o con Perico el de los palotes hazlo, hazlo y hazlo os lo voy a recomendar siempre hazlo con alguien que te dé confianza con alguien con quien estés a gusto que sea un curso completo, que tenga eh, su feedback entérate de cómo va, yo qué sé las preguntas que tengas que hacer que sean 20.000 las que hagan falta pero de verdad Hacerlo porque es la mejor inversión que podéis hacer en vuestra vida dentro de este. Cuando terminéis ese curso, el que hagáis, da igual, seguro que habrá otro. Estamos estrenando, por cierto, eh, ya está disponible y ya está para poder empezar. Eh, a ver si hacemos en esta semana un, un, un ama, un, un pregúntame lo que quieras. Eh, con el director del curso de psicología del trading ya, ya lo tenéis disponible en la web podéis ver, verlo, echar un ojo ver un poquito los capítulos que tiene cómo va funcionando además es, es un curso que tiene una parte teórica con vídeos y demás pero luego es una parte cara a cara cara a cara con el profesor eh, es alguien con muchísima experiencia muchísima ver, yo al principio decía bueno, vale otro curso que no es mío en mi plataforma yo que sé no pero cuando he visto los vídeos a ver pero yo esta en mi plataforma pues más salió gratis yo creo que hacer lo sé <ríe> lo sé guqueado, que lo sepas eh, me parece espectacular me parece espectacular y creo que cualquiera ya no solamente en el trading en el trading en tu vida diaria en el en tu mundo laboral eh, si eres comercial ni te cuento eh, son cosas que hay que conocer de uno mismo, que hay que saber, que hay que intentar explotar y que me parece, me parece brutal. Luego, si va acompañado de las tutorías que tiene continuas, pues bueno, ya nos explicará de todas formas en un vídeo extra que hagamos cómo va a funcionar el curso, cómo, cuál va a ser su, eh, su timing posterior, porque creo que son 15 días con no sé cuántos vídeos que hay, luego son dos semanas de, de coaching. Eh, directo, luego son otro, otra otra tira de vídeos. Luego, o sea, tiene su tiene su historia, pero bueno, pasaros por la web, pegarle un ojo. El que tenga curiosidad eh, tiene ha salido con una oferta de lanzamiento, además bastante buena. Eh, pero bueno, esperaros a que, a que hagamos el vídeo, pues los que estéis interesados y le y le pegamos le pegamos dos vueltas. En cuanto a lo demás, bueno, pues tenéis el, el curso de trading. Bueno, el curso es que yo, es que al final llamarlo curso de trading es más bien un curso de inversionista, porque no es solo trading, hay muchísimo más allá del trading, lo tenéis ahí, y bueno, pues ahí está la cosa, para el que lo quiera y el que lo desee, bueno, hay una cosa que el dinero no nos proporciona, y no nos proporciona amigos, nunca, lo que sí te va a proporcionar van a ser enemigos de más calidad, eso es seguro, y luego todo eso, bueno, pues llama a más cosas, es un poco como, como el tema de los políticos. no pues Si el dinero llama al dinero, eh, los políticos lo que hacen es llamar al dinero. De otra manera, lo que hacen es eh, coger el dinero de los ricos y de los no tan ricos, vale de los ricos y de los pobres, pero buscando el voto de los pobres con el pretexto de que van a proteger a todos, tanto a los ricos como a los pobres. O sea, una coña el tema de la política. Y luego, ¿todo para qué? Pues para, para robarnos. En fin, al final en todo esto, como decía aquel, como decía Jacinto venamente, la vida es como un viaje por mar. Hay días de calma, días de borrasca. Lo importante es ser un buen capitán de nuestro barco. Y la vida no es nuestro barco. Las inversiones son nuestro barco. Y tenemos que intentar llevarlas lo mejor posible. Así que vamos a ver cómo está Bitcoin, vamos a ver si podemos llevarlo un poquitito mejor de cómo está. Porque Bitcoin no está mal, y está aguantando bastante bien el, el, el temporal, está capeando. Yo, yo me estoy, estoy bastante sorprendido, ¿vale? Capea bastante bien. Pero la economía no. Vamos a ver si tuviéramos un buen par de semanillas y llegásemos a ese punto de pivote que teníamos en 37.4. Uy, no estaría mal. Vamos a verlo. Venga, comenzamos. Compra el curso de mi abuelo. Si mi niña lo hice, yo lo haría. ¿eh? Compra el curso de mi abuelo. Son geniales, la verdad es que son geniales. No hay nada mejor que eso. Eh, bueno, de momento, la, nuestra querida Rose Line Ancestral está sirviendo de soporte. No ha habido ningún cierre por debajo de ella. Esto es algo que es muy bueno. ¿Vale? Las cosas como son, las cosas buenas hay que decirlas. Entonces, fíjate, ¿eh? al final no ha sido tontería. Eh, Iván y tu, y compañía, todos los que estabais ahí en aquel entonces, Héctor, eh, eh, pues, pues todos los primeros alumnos ¿no? de, de la academia. Que Quedaremos un mes de julio especial porque los cursos, la academia se inauguró. Yo, yo daba cursos one to one, personales, eh, eh, personalizados para, para cada uno, hay gente que necesita un curso personalizado entonces bueno, yo daba cursos personalizados hasta que decidí eh, bueno, pues que claro, es, es mogollón de tiempo y claro, es mucho más caro eh, decidí hacer un curso con mucha calidad, con todo lo que me ha faltado cada vez que he hecho un curso y yo os digo que todos los años hago más de dos eh, porque hay que mejorar, hay que reciclarse, esto es, esto es así aparte que yo soy un culo inquieto, no lo puedo evitar y bueno, pues en aquella época estamos con la tontería de la Rosloin me cago en 10, me he quedado fuera no me ha comprado tanta. ya llegará, ya llegará y tú, que no, que no, que no, que no llegue por favor, y pues, ha llegado señores, chicos, ha llegado y ahí la tenemos ese dinerito que hemos guardado durante mucho tiempo era para esto y creo que va a ser para más pero bueno, eso va a depender de muchos factores a ver si esta semana tenemos, joder una semanita y San Isidro Labrador nos da un poquito de alegría tenemos una buena semana en los mercados y eh, conseguimos empezar a romper algunas resistencias. La primera que tenemos vale es este mínimo que hicimos aquí. ¡paf! Que tenemos marcado ahí en 32,950 aproximadamente. ¿vale? Más o menos. Estamos en esa batalla. Eh, pero la primera es esta línea que estamos justo ahora. ¿vale? Esta zona que teníamos aquí de mínimos. Pero bueno, no importa. Es, para mí es menos importante. La más importante es esa. Coincide prácticamente con este máximo de esta mecha. Es súper importante ese máximo. Si lo pasamos, sí podríamos pasar al siguiente nivel, que sería en la zona esta de 37, 338 que no es ni más ni menos que este punto de pivote, vale que muchas veces, bueno, en esta zona ya se nos vino más abajo, pero aquí, ¿veis? Toma, aquí se soporte, soporte, aquí fue otro soportito. Es una zona bastante interesante este punto de pivote. Y bueno, pues al final, vamos a ver si podemos, en una rechuchona así, llegar ahí. Creo que es más factible pensar en la zona de 35, pero bueno, eh, cualquier cosa que vaya hacia arriba, buena buena es. Eh, vemos que en cuatro horas el RSI ya ha pasado la zona de 50, es decir, estamos en zona de construcción, señores. Importante, importantísimo. vale. Estamos exactamente en 50, 32, un poquito más, ¿no? como en 50, 66. Súper importante. Pero ¿qué pasa? Que nos estamos encontrando, nos estamos pegando de bruces con la media de 50. Lo normal, lo normal, es que una vez que toquemos la media de 50, nos retrocedamos hasta la EMA 20, nuevamente. Cosa que puede coincidir, además, con la apertura de los futuros del CME, que recordemos que está en la zona de 30.000 y está más abajo. Ojo, ¿vale? Entonces... A lo largo de estas cuatro, bueno, tres horas, 10 que quedan del día de hoy, podemos caer a esa zona y luego volver arriba. Si el mercado está por subir, ba, caeremos y volveremos arriba. Que no está por subir, caeremos. ¿vale? Ahora bien, vamos aquí. Porque tenemos un gap interesantísimo en la zona de 34,415. Tenemos un gap arriba. Vamos a hacer una cajita para el gap. Que va desde aquí hasta aquí. Eso es el gap. Opa, se me ha quedado ahí. Vale. Entonces tenemos aquí una cosa que se llama GAP. Pam. Vale. Pues ese gap lo tenemos ahí. Eh, si es cierto lo que digo siempre: que quien tiene que llegar a cerrar el gap son ellos, es el CME. Son estos futuros. Nosotros no. Entonces, a lo mejor mm, arriesgarse a ir a la parte a los 35 kini, si a lo mejor no tenemos que llegar, es un poquito chungo, ¿no? bueno por otra parte, eh, bueno, pues vamos a ver con qué ánimo quieren abrir. En cuatro horas estaba en 29.785. En diario está en 30.035, pues no sé cuál será de los dos el bueno, siempre me río, yo creo que 29.800 o 29.900 más o menos, un poquito por debajo de 30.000, eh, pues ya está, es la zona a la que tiene que ir adjudicado. Volvamos a, a aquí, siempre lo veo en Binance por una cuestión de volumen, una cuestión de, pues de costumbre también, ¿eh? Eh, tengo por aquí, si lo quiero contra el USD, pues en, en FTX, eh, si lo queréis en Bitfinex, no me gusta mucho Bitfinex, eh, si lo queréis en Bitstamp, en Bitfinex, fíjate, que tenía yo aquí en Bitfinex, eh, líneas de, fijaros, fijaros como una línea antigua, ¿vale? Esta sirve, ha servido ahora aquí de resistencia, es tremendo, ¿eh? esto viene de muy atrás, esto viene de esta zona, por lo menos, fíjate, de esta zona, los TP1 locales que marcamos en su momento. Y llegó. ¿Vale? De la zona de soporte. Y ahora es donde. Ahora es donde esta zona que hay aquí. Ahora es donde se puede cumplir mejor. Fijaros cómo sí que ha llegado hasta aquí. Ha llegado a la parte superior del TP1 puro. Aquí hay. Aquí hay. Aquí hay y Vamos a ponerlo en diario para verlo un poquito mejor. ¿Vale? Porque veis, fijaros que toda esta zona se marcó entonces como zona de soporte, si yo la estiro, uh, o a sea, ver si me deja cogerla, y cómo ha ido clavadito, eh? Es flipante. Cosas antiguas, ¿vale? Anteriores, lo que eran cálculos en, el, en su momento, están funcionando exactamente igual. Y fijaros como el TP2 está marcado aquí abajo, <ríe> o sea que, que es que no son cosas que digo de ahora, y ni que he calculado de ahora. ...son cosas de hace bastante tiempo... ...pero bueno, evidentemente... ...hay que ir renovando y que ir repitiéndolas... ...¿por qué? porque hay gente pues, que sigue el canal... ...desde hace poco tiempo... ...y bueno, pues... ...es lo que hay... ...y yo sobre todo a mí me interesa mucho... Eh, ...mucho, muchísimo la gente nueva... ...¿por qué? porque los, vosotros ya sois perros viejos... ...los más antiguos ya sois perros viejos... ...ya sabéis un poquito cómo funciona esto... ...ya sabéis lo que se sufre... ...ya sabéis que muchas veces hay que preocuparse algunas veces... ...y otras veces no hay que preocuparse tanto... ...entonces bueno... Eh, pues oye, eh, creo que los nuevos hay que recordarles de vez en cuando en qué mercado está, cómo es esto que tampoco se preocupen tanto, aunque al principio es muy difícil pero cuando ya te han metido dos bofetadas el mercado ya dices, dices, pues, pues a lo mejor va a ser que es verdad que no hay que preocuparse tanto ¿por qué? porque luego vienen las, las, las, las épocas buenas, las épocas de bonanza y ahí cuando llegue ese momento lo que tienes que haber hecho es ya haber salido de tu zona de confort, haberte eh, formado, eh, haber pensado y en una planificación y en un, una estrategia y una forma de hacer las cosas. Eh, eh, si esto va a ser para tu jubilación, si va a ser tu fuente de ingresos, si va a ser tu forma de vida, eh, no sé. Y en realidad, para hacer todo esto, no hace falta dinero. O creerme que no hace falta dinero. Lo que hace falta es tener la cabeza bien ordenada. Es decir, si yo a día de hoy pues alguien nuevo en el mercado cripto y tengo 1500 dólares vamos a suponer, ¿vale? 1500 euros, me da igual porque al final lo mismo me da que me da lo mismo y me dicen me preguntan ¿tú qué harías? yo te diría, con mil pavos o mil lo que sea me formo y con lo que me quede con el que me, que me empezaría. Eso es lo que yo haría. Fijad lo que os estoy diciendo. Bien. Dicho esto, eh, tengo algo por aquí para deciros... Eh, no. No. Pero sí. No, pero sí. No, pero sí, porque luego he estado apuntando... O sea, es que he estado... Yo sé que he haciendo mi lista, pero es que tengo aquí un chocho. Tengo aquí un chocho montado. Aquí está. Vale. Era una parte de la cartera. Vale. Hablábamos el otro día... Ya llevamos cantidad y dinero que no necesito, perfil de riesgo, objetivos que tengo que llevar, mantener el control de tu dinero, el equilibrio de la cartera, el 2% por entrada. Eh, aparte, aparte, aparte, eh, del 2% por entrada, eh, eso depende del tamaño de la cartera, ¿vale? Porque como mínimo, como mínimo que sea la entrada de 100 pavos, ¿vale? Eh, creo que eso es interesante interesante En la cartera, por ejemplo, que yo llevo, que tengo que actualizarla del VIP, eh, y la voy a actualizar esta semana seguramente, eh, porque tengo, mm, vamos a empezar a hacer compras. Eh, ya se me ha ido lo que iba a decir, da igual. Eh, eh, ah, bueno, sí, que las compras que yo hago son del 5% pero porque es una cartera pequeña de 10.000 pavos, ¿sabes? Y si fuera una cartera un poquito más grande, pues, pues bueno. Pero podría hacerlo también con compras del 2% con 10.000, serían 200, 200 euros o dólares y no estarían mal, ¿eh? No estaría nada mal porque con 200 dólares en una entrada, eh, tú estás viéndole color. Un 10% son 20 pavos. Ten en cuenta una cosa, que muchas veces eh, os obcecáis, eh, 0, Barcelona 0. <ríe> eh, el Trampas, el Madrid también ha empatado a uno. Eh os obcecáis eh, en, en, no, es que tengo que ganar mucho una entrada no, no, no, no o sea, señores si yo tengo eh, esa cartera con entradas de 200 euros y, y hago no sé, un 10% por entrada o, o un 5% me da igual, un 5% son 10 pavos y hago 3 al día son 30 euros que por 30 días son 900 pavos vale, ponme que hace, lo haces, que haces menos ¿eh? 600 pavos no está mal eh. ya no necesitas de la paguita para vivir a partir de ahí empiezas a hacerte tú, tus cálculos, tus puzzles y eso es haciendo cosas muy pequeñitas muy pequeñitas imaginaos haciendo las cosas bien bueno en fin eh, tengo por aquí vale algo que os quería decir que es bastante, bastante importante y vuelvo a insistir en ello reducir el riesgo de cambio de las stablecoins. Sabéis que están habiendo una batalla, eh, no solamente con el tema de luna, que bueno, pues mira, pues ahí estamos sacando un poquito de dinerito todo lo eh, Yo ya lo he dejado. ¿sabes? No, no es que haya dejado luna, he comprado y a que haga lo que quiera. Si veo que baja muy, muy, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, a lo mejor compro otros 50 dólares. <risa> no compro más. Eh, pero, eh, ¿por qué estamos tradeando eh, con Twitter con BUSD con estable coins vale stable st stable coins de esas vale eh, si ¿sí podemos hacerlo con USD con dólar directamente o con euro directamente pregunto eh hace un momento decía alguien en, en Discord que no decía de abrir dos cuentas en, en el exchange, tal no en el mismo exchange, antiguamente sí, pero ahora, por ejemplo, eh, como hay exchanges en los que puedes abrir sus cuentas, pues no tienes problemas. Pero todo esto es porque, por separar, separas el hold, lo que voy ahorrando por un lado en un exchange. Si no quiero utilizar el ledger, que a, tengo pendiente, tengo todavía aquí abierto el ledger, el ledger que compré para haceros el eh, pues todavía no he hecho el vídeo del ledger, es que no me da la vida. Eh, si no estás en el Ledger, eh, bueno, pues puedes ahorrar... Para mí, Kraken, creo que Kraken para Swing Trading y para Hold, lo mejor que hay. Eh, para tradear, yo, pues, pues FTX me parece que es fantástico, tanto para trading normal como para futuros. El trading intradía, para, para cualquier guardería. Además, como puedes abrir sus cuentas, tienes el dinero completamente controlado y parcelado en cada momento. Entonces, la idea es que si estás en Binance, ¿vale?, Lleva a cada uno que esté donde quiera. ¿vale? Si estás en Binance y tú tienes tu pasta en Binance. Primero, si Binance se va al carajo, tu pasta se va al carajo. Porque no eres el dueño del dinero que está en Binance. El dueño del dinero que está en Binance es Binance. Es el que tiene las claves privadas. Tú no las tienes. Punto número uno. Punto número dos. Lo que vayas a holdear, personalmente creo que es mejor que tú tengas las claves privadas. ¿vale? Pero el trading... Si yo tengo dinerito para hacer eh, trading de futuros, por un lado, y tengo dinerito para hacer eh, trading intradía o trading swing trading, en, en el mismo Binance, puede ser que yo me encuentre en un apuro, en una posición de futuros, y me voy a meterle margin de lo que tengo para trading, y ya he desequilibrado mi cartera del todo. Y la cago y pierdo. Sin embargo, si yo digo, Voy a hacer futuros en Binance y mi trading lo voy a hacer en FTX. Lo tengo separado, que es lo que hay que hacer. ¿Vale? Lo tengo separado. Y en mi hold lo tengo en Kraken. Si yo ya tengo que enviar de un exchange a otro tal ya, me tengo que pensar y hacer la pregunta del millón. ¿Vale la pena el puto riesgo? Normalmente va a ser que no. Lo único que vas a tener ansiedad por decir, ay, que se me va, ay, que se me va, y que se me va. Acepta las pérdidas. Hay que aprender a perder. Antes de ganar, hay que aprender a perder. Esto es así. Es una realidad. Como no lo hagas, vas a estar engordando la perdiz. Y al final la perdiz va a ser la que, la que te mate a ti. <ríe> tú vas a ir tú a cazar la perdiz y la perdiz te va a hacer... ¡pum pum! Y vas a hacer. Me quedo fuera del mercado. Y luego dirás, joder, qué malo es el mercado de las criptomonedas. No, no, qué cojones, qué malo soy yo. Aparte de que el mercado de las criptomonedas es un mercado de alto, no, altísimo riesgo. ¿Vale? Porque es lo de siempre. En el momento que estás en... Fijaros que decimos, bueno, una acción siempre la tienes, bajará, subirá, lo que sea. ¿Vale? Una criptomoneda también siempre la tienes, bajará, subirá. Pero mirar luna. Vamos a ver si la recuperan un poquito y ganamos algo. ¿eh? A lo tonto, a lo tonto, ha tenido un volumen muy bueno. Eso es flipante, pero, pero bueno, lo que hay. Bueno, de, después de la charla, vamos a ir al grano. Que Bitcoin tiene buena pinta. Si rompemos la medida de 50, bien, porque el objetivo estaría en la zona ya de 34. Vamos a ver, pero vamos primero nuestro querido punto de pivote del que hemos hablado y este máximo que hicimos aquí en 37, 37,655, eh, 37,666. Creo que estaba como el diablo. Eh, Estamos en zona de 50%, ya estamos en 51, hemos subido otro poquitito. Son buenas noticias, por lo menos para respirar un poco. Que nos dé un día o un par de semanas. Un par de semanas estaré bien, de, de, buena, de buenas vibras, ¿vale? Para llegar a esa zona de 37,3. Nuestro querido punto de pivote. ¿Para luego perderlo? Ya, ya lo sé. Ya sé que es para luego perderlo. Ya sé que me lo vais a decir. Pero, bueno, por lo menos yo que sé, nos hace ilusión. Llegamos decimos, casa, y luego nos vamos. Oiga, otra vez palollo. Pero bueno, si vas hasta ahí y consigues un poquito de liquidez, hay gente que consigue soltar morrayita, pues oye, yo la verdad es que personalmente me la haría bastante y estaría bastante bien. ¿Por qué creo que esa zona? Pues mira, vamos a diario. Vamos a verlo aquí. Vale, vamos a diario. Es que este está mal y pero otro como tengo mucha guardería. Eh, y vemos en diario, que bueno, tenemos eh, una, dos y tres, tres velas muy buenas, sería, hay que, hay que reventar esa mecha hoy. Eh, pero fijaros dónde estamos. Estamos aquí abajo. Podemos ahora durante varios días subir, llegar a la zona de 50, inclusive llegar a tocarla. Pero yo creo que vamos a volver a hacer así. Pum, patapum, Este, ese juego de estar haciendo así, eso es cripto invierno puro y duro. Puede que haya algún momento que se pase para arriba se vuelva a caer. Eh, lo he dicho varias veces, que es el comportamiento de invierno. No, no me estoy inventando nada ahora. Y se va. me he tomado una ayahuasca de esas o como sea. Nunca he tomado drogas en mi vida. ¿eh? Exceptuando cuando me ponen anestesias, que esas son otro rollo. Eh, si nos vamos al semanal, vale vemos que tenemos que hacer el jueguecito y aquí no me sale, porque no me sale. A ver, aquí mi línea. vale Todavía no hemos llegado a tocar la línea verde. No hemos llegado. vale Vamos a ampliarlo. Tenemos que llegar a ella y juguetear por aquí. Una bueno, vez es que terminemos de juguetear, eh, quizás, pues eso, en agosto, o septiembre, podemos romper, romperla, a lo mejor un poquito antes, ¿eh? Yo creo que julio puede ser un buen mes, pero creo que julio va a ser pues, un mes para subir, volver a caer, eh, pues, no sé, no tengo ni idea, ¿eh? la verdad es que no tengo ni idea. Pero esto es un cristo invierno, ¿ves? Esto, sería, esto para mí sería el mes de julio. Sería la hostia, ¿eh? O sea, o sea no os imagináis esto, esta subida en semanal, es una auténtica pasada. La cuestión es que, claro, para que hagamos una subida así, tenemos dos opciones, o hemos hecho una caída así, o, o bueno, pues nos hemos venido a topar la línea de tendencia, yo qué sé, ya veremos. Ahora bien, también tenemos esta otra opción, que estuvo aquí dando por saco, tocamos, subimos, hacíamos subir, subimos, pero en realidad al final nos metimos un hostiazo más grande, y vez para arriba, y re vez hostiazo y vez para arriba, y otra vez hostiazo, otra vez para arriba, otra vez hostión. ¿Vale? Y a partir de aquí ya empezamos a crecer, pero como una mala bestia. Todo esto es crecer. Todos estos dientes de sierra brutales estos pinchos, por encima de 50, esto es, esto es crecer como una bestia. Todo lo que sea por debajo, pues en... aquí había una divergencia. ¿Vale? Mira. ¿Veis esto? Como... Vamos a tirarle aquí, donde tengo yo. Aquí. ta ta tacata, Taca, taca, taca, taca, taca, taca. Aquí viene de aquí, ¿vale? Ahí, porque va a los cierres. Entonces, fijaros, bueno, vamos a verlo más bien planito. A mí me gusta pensar que esto es una zona de canal horizontal. Esto está horizontal y esto está para arriba. Esto es una divergencia en toda regla. Ojalá así. Si hubiera sido así, hubieran salido <risa> hubiera salió, Hubiera salido volado, ¿vale? normalmente en un periodo de tiempo tan largo no se forma una divergencia como, como nos gustaría ¿vale? pero mola, mola en fin, ahora tenemos, ¿veis? como tenemos aquí esta espadita, esta espadita tenemos aquí esta línea verde gordota ¿vale? que es la que corresponde a este ciclo de momento y como noticia súper mega excelente ¿vale? que por eso eh, lo pongo en, en el título Noticia súper mega excelente. Es que no se me ocurría nada, entonces he puesto eso. Eh, es esta mecha. Bueno, es esta vela. La vela semanal es súper mega excelente. Es tremenda. Fijaros la pedazo de mecha y es que no llega ni al tercio la cabeza. ¿Vale? Cuanto más arriba, mejor. ¿Esto quiere decir que no tengamos que venir a cerrar la mecha? No, no puede ser que tengamos que venir a cerrar la mecha, ¿vale? De hecho, si veis esta que hicimos aquí, no se vino a cerrar toda la mecha, pero casi, ¿vale? La podíamos dar prácticamente por cerrada, una vez hecha esta mechita. Pero... Vamos a ver. Si tenemos la semana que viene una vela que hacia esta otra y nos dé visos de hacer otra semana y llegar a este punto de pivote que era el que estábamos viendo antes en 37400 aproximadamente. Vale. Eso estaría bastante bastante bien. Entonces vamos a estar muy atentos a las noticias que pueda haber macro en esta semana, si hay alguna noticia macro, por favor, decírmelo y la gran noticia también es, ¿lo veis? El volumen. El volumen ha despertado. Bitcoin is coming. The winter is coming, sí, pero Bitcoin también is coming. Entonces vamos a ver cómo nos coming como no es la coming, o bueno, lo que sea, que toque, pero, ¿vale? Bien, dicho esto, Ethereum, bueno, pues está haciendo algo muy, muy parecido a Bitcoin, ya sabemos, no ha llegado, Ay, la zona de soporte, bueno, también la tenía un poquito estrechita, pero bueno, está bien, si no ha llegado, mejor, mejor, no pasa absolutamente nada. Lo importante es que tire antes de pegar el siguiente bajón y vuelvos pues que tenga ahí. La dominancia, se está manteniendo, haciendo una banderita en esta zona, Vamos a ver qué pasa. Yo creo que puede estar aquí un poquito. Si se pone a lateralizar tonto, es posible que podamos eh, subir tanto en Bitcoin como en las altcoins, pero lo ideal es que empiece a bajar. ¿vale? Por lo menos que se venga a apoyar a esta línea amarilla donde hizo máximos aquí. Que se apoye un poquito, caiga esos días, nos dé un poquito de aire. Eh, y ya está. Si tiene que subir, pues, pues que nos pille confesados. El total market vuelve a recuperarse otra vez. Bien por ser, fijaros viernes, sábado, domingo, bien para arriba, pero de momento no es capaz de pasar esta mechita, igual que nos pasa con el precio de Bitcoin, pero bueno, vamos a ir viendo, en cuanto a las altcoins, ¿qué pasa con las altcoins? Pues fijaros, Luna hoy está cayendo y está subiendo una burrada, un 300%, un no sé cuántos por ciento, y hoy está pues castañeando un poquito, no pasa absolutamente nada, porque bueno, si compramos más abajo, compramos barato, y si luego va a tener otro día de subida, pues venderemos. Y si se va a un dólar. ¿Y si, y si se va a un dólar? La pregunta es esa, es decir, a, eh, que al final es porque digo, bueno, total, si, si, si más se gasta mi mujer en lotería de Navidad, solo en la de Navidad. Eh, porque tampoco compraba en lotería. Entonces, ¿y si resulta que... Consiguen hacer algo tal, hay una noticia y hace esto, uh, y se va a 0,1, a 10 céntimos. Yo que sea a lo que sea. Que cualquier subida puede ser buena. Todos estos proyectos, cuando llega luego el, el pampeo, eh, la gente se olvida de ello, eh, de repente empieza a subir, eh, todo el mercado sube y por, por inercia también también sube. Entonces, yo, yo soy más de proyectos nuevos, pero porque, es que, no sé, yo al final le voy a meter 100 pavos. 100 pavos no va a ningún lado. ¿Vale? Tenía 250 de beneficios y le he metido para comprar más abajo. O sea, que al final... Pero yo le metí 100 pavos, o sea, no he metido más, porque esos 250 los gané de beneficios. O sea, que... Si me compra, yo he puesto compra en 0001. <ríe> si me lo compra ahí, pues oye, pues está, a ver, tiene que bajar un 50%, ¿eh? tampoco tiene que bajar más. Porque está el 0002, pues me falta un 1. Si es un 1, ostris. 3. Yo qué sé. Que haga lo que quiera. Los cortos de Bitcoin cayendo, ¿vale? Siguen cayendo. De momento llego a la mitad del canal que teníamos ahí guarreado vale Vamos a ver si llega aquí y si de aquí rebota o si de aquí lo pierde y se nos viene un poquito abajo, estaría bastante bien. Y bueno, a partir de Mir, las pérdidas pues, son menores. Pero, pero, en el lado positivo, Hard un 117%. Os dije que íbamos a ver pepinazos de las altcoins y van a seguir viendo cada día pepinazos de las altcoins. El volumen de Hard ha sido brutal, ha sido brutal la subida. Eh, pero vamos, los melons, nuestros queridos melones nos han dado un trade hoy nos han dado un trade hoy, verdad compañero de la lado, que me lo ha dicho en Discord yo no sí sé si, si estoy, o sea yo con melón desde que lo descubrí eh, me encanta eh, evidentemente eh, yo lo he soltado en, aquí, en la 50 lo he soltado, eh, ¿por qué? pues porque ya que había una, una pasada, iba, iba a ser un pampeo y bueno, pues eh, tampoco tampoco es que haya metido mucho, pero pero ha estado bien, las cosas como son eh, htr iris, eh, key key, key, key, key bueno, a ver htr vale eh, um, ramp bueno, intentando aquí salir de la quema madre mía cadena, cadena dial 11,08 igual, sigue creciendo, de la zona que dijimos que había que comprar y sigue para arriba. Por fuera de la zona, superándola, ya lleva a estado máximo de un 44%. Y desde la parte inferior de la zona, marcada a la perfección, lleva ya a, en este momento un 134%. ¡Ole! vale Esto lo he dicho a todos, yo, el que la haya cogido. Bien, Cadena es uno de los grandes proyectos que vamos a meter en nuestra cartera. Eh, y que, bueno, pues eh, estudiaremos profundamente... Próximamente Cava, eh, muy bien también Block 10.35 Bueno, yo tengo pérdidas en Block Pero no importa Porque lo voy a aguantar O sea que pff, Hasta el año que viene Hasta el año que viene O más mm, mm, mm, mm, mm, mm, RMR Muy bien Atom, Atom más por culo, justo, ha bajado a los 8.84 que teníamos marcados y rebote. Eh, ¿Qué rebote tenemos de la zona de marca hasta ahora? 32%, bueno, pues no está mal, oye, no está nada mal, no está nada mal. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Los shares. Cardano. Taratatatam... Yo de momento lo tengo guardadito Vale, ahí un poquitito Pero eh, Quiero comprarlo más abajo Quiero comprarlo más abajo Entonces eh, yo voy a esperar Creo que 0.3 o algo así sí, 0.28 0.30 más o menos se podrá comprar Ya lo veremos, de momento eh, Posiblemente Podré volver a poner compras en la zona de 4 También, ya veré Ya veré cómo va avanzando, pero bueno hay alguien que decía... Cardano puede ser el próximo en caer. como <ríe> le atacan a Cardano? Madre mía, es increíble. Flipante. Rose. Bueno, Rose. Alguien me pedía a Rose el otro día por ahí que, que lo mirásemos. Y bueno, pues Rose se nos ha venido al punto de pivote de mínimo. Si tiramos una línea aquí, aquí, aquí. Y a este punto de apoyo pues se nos ha venido hasta ahí. Eh, ¿Puede caer más? Por supuesto que sí. ¿vale? Por supuesto que puede caer más. Eh, este punto que tenemos aquí en 0.389 y bueno, puede incluso venirse al precio de salida yo no creo que vaya a venirse al precio de salida, pero a este punto, en 0.44 0.044 podría ser, ¿vale? podría ser eh, porque el mercado no está bien, o sea, no es, no es porque mm, Rose no pueda ir eh, no, no, no, no es que el mercado está como el culo, entonces tenemos que estar muy pendientes del resto del mercado, que lo que hoy son buenas noticias y todo el mundo dice, uy, uy, uy, uy, qué bien, eh, mañana es una auténtica basura. Vale, entonces eh, hay que estar muy atentos porque esto ni ha terminado, ni, ni, ni nada de nada. Vale, entonces, bueno, pues vamos, toque aquí, toque aquí, toque aquí, aquí lo pasa, aquí se toque, pues aquí hay toque en esa vela verde y zona de soporte, pues bueno, puede ser que se venga a esta línea, y luego la vuelva a perder, y aquí busque sí, pueda buscar un doble suelo, y tire, entonces bueno, eso puede pasar con muchas, inclusive lo que acabamos de ver de Cardano, ¿vale? Aquí en Cardano, eh, puede ser que aquí eh, baje, busque un doble suelo, y luego ya tire, necesita todavía un poco de chicha y buscar el suelo, yo en función de lo que vea, pues ya os digo, compraré un poquito más, o no, ya lo veré, no lo sé, todavía es que Cardano a mí me a veces que me desespera por lo lento que suele ser, pero... ...cuando sale el alza... ...es tremendo también... ...entonces bueno, paciencia con el mercado... ...porque es como está... ...los Axis, también alguien me pidió Axie Infinity... Eh, ...uy, no ha llegado a la zona... ...pero igual que ha pasado algunas... ...me he afinado yo demasiado aquí con... ...me he flipado... ...con los apoyos... ...y eh, tendría que haber ido más a los cierres, ...pero bueno, da igual... Eh, ...creo que llegará... ...entonces ahora mismo un impulso, le puede lanzar hasta la zona de los 28, eh, que oye, todavía le queda ahí, un skin, otro veintitantos por ciento, ¿vale? Es pues que parece que es poco, pero es una, una pasta. Es pues una pasta. entonces pues, Otra vez que llegue ahí, EMA20, pues ya veremos a ver qué, qué nos dice la EMA20, y si llegan a la 50, fantástico, ¿vale? Pues es una burrada de dinero. De momento está subiendo una burrada de dinero. Neblio, Neblio me saltó la alerta. Eh, llegó a la zona que yo quería, ¿Vale? ¿Veis el punto de que hay aquí? Y la pasó. Entonces yo a partir de aquí empezaré a ganar algo en neblio. No sé si, si tengo bueno tengo, tengo en pérdidas, 0.19.9. Eh, tengo yo. ¿vale? O sea, estoy un poquito en pérdida. Si tira para arriba, pues yo me vengo otra vez a esta zona de soporte. Porque creo que la mecha que tiene aquí de hoy, vale al final va a venir hasta aquí, hasta la EMA20. ¿Qué significa eso? Pues que lo que busco es más o menos... Un 40%. ¿Vale? Para que os hagáis una idea un poquito de, de por dónde van los tiros. Eh, Solana. Solana es otra de las grandes, otra de las redes que cada vez, eh, y a la chita cayendo, siguen creciendo. Eh, tened mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si es que es blanco en botella. Fijaros el esquema que tiene Solana ahora mismo. Una, dos y tres. Cada vez con menos volumen. Si mañana el volumen no supera al anterior y es una línea verde, se va a meter una castaña otra vez a la parte inferior. ¿Vale? Eh, estaros atentos a esos a esto porque es que es, es, es de libro. O sea, no hace falta eh, tampoco ser un erudito en nada. Y bueno, pues poca cosa más. Es que hay, hay muchos beneficios, está muy bien. Y eh, recogiendo beneficios, de verdad, que luego pasa lo que pasa. Me en verde también. Hasta los presets, el dinero gratis. Mm, mm. 0,11, 0,12, tiene que pasar. Yo los tengo guardados, hasta que no vuelva otra vez a 0,30, 0,40, no los voy a vender, ni de coña. Ni de coña. Y Cake, también otro grande, otro gigante. Espectacular, rompió todas las previsiones y ras. Y quien va a romper las previsiones, que mañana veremos de eso, va a ser Bitcoin. Así que, bueno, poco más que decir. Eh, está el mercado interesante. Eh, y lo importante es este señor... Que a ver qué análisis decide con la media de 50 y claro con la apertura de los futuros que ya están a puntito ¿eh? de van a abrir y en cuanto abran ¡taca, taca! Va, yo creo que van a bajar a la EMA 20 o por aquí y luego volverán a subir ¿vale? eso es lo que yo creo luego ya lo que vaya a hacer vaya usted a saber qué es lo que puede hacer en toda esta historia que estamos viviendo con bitcoin y con todo el mercado porque cada día vienen noticias menos halagüeñas, eso es lo que más, eso es lo que a mí más me preocupa. La duración de todo esto y el desgaste de mucha gente, porque bueno, los que ya hemos hecho guardias en otras garitas más chungas, pues no tenemos ningún problema, pero hay gente que necesita ver un poquito de color y oye, pues es lo que, lo que creo que hace falta al mercado. Así que bueno, no os robo más tiempo y como digo, siempre invertir con muchísima cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.